Acua... ¿Tiene Acuachet? crítico Me metió Acuachet crítico Aquajet <risa> tiene? ¿Cómo que Aquayet? Tú, que estoy con el Bonsly, que estoy con el Bonsly ¿Cómo que Aquayet? ¡No! Acuachet, ataque arena, malicioso Y corte furia, el mío no tiene ataque volador Entonces a mi Chinchar le hace todo poco eficaz De locos ¿Pero cómo que Aquayet le hace poco eficaz a Chinchars, un normal? Oh, oh, shit, es verdad <risa> No, no, no, no, no, no, no, no. Con Pitruenos, por fin estamos en Pokémon X y Z. Z Hostia, lo que has tardado hermano Bienvenidos compañeros a la primera serie colaborativa de mi canal, por fin eh, Bienvenidos chicos, bienvenido Javix, bienvenido Oedi ¿Aló? Eh, No sé, qué, qué, qué tenéis que contar va? de esta serie, a ver, contad cositas La verdad es que yo me gustaría contar que, bueno, Echo está teniendo la suerte que no tuvo <risa> en, en su vida <risa> Con un Torchic con impulso no solo es mejor que nosotros, sino que encima tiene más Suerte, entonces, exactamente aquí se está desbalanceando Un poco la cosa, ¿vale? Sí. Se nos está yendo, se nos está yendo, bueno eh, Antes de nada, dejad un super like de compitrueno, Hermanos, apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y que sepáis que tenéis un sorteo Activo, que lo tenéis debajo de la cámara de Oedi eh, donde sorteamos Una copia de Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente, así que Si dejáis like y comentáis, pues tenéis mmm, La posibilidad de ganar un pedazo De juego de locos Y abajo en la descripción, por supuesto, tenéis los canales de los tres que podéis suscribiros a todos para estar atentos y al día de esta pedazo de serie que tenéis seis episodios semanales, o sea que ese contenido no os puede faltar, yo lo siento mucho, contenido no falla como siempre nos gusta decir nos pueden donar porque bueno hay que comer <risa> así que nada, siempre se agradece un montón <risa> vamos, vamos a perder contra el gimnasio vamos a, perder, vamos a <risa> okay, pues... venga, dicho y hecho chavales, dicho y hecho las presentaciones, vamos ya ¿no? a la ruta eh, eh, de la derecha eh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no para, stop, para un momento tengo un mensaje muy importante, que Oedi ya sabe, pero tengo un mensaje sí. muy importante para Eco. Eko, ¿recuerdas ah, qué primer encuentro tuvimos en la ruta 2 que, que tuvimos todos a la vez y no pudimos capturar? ¿Un Torchic? Vale. Ese torchic, ese torchic es la única forma del juego de conseguir una Blazikenita. Lo que quiere decir no. que nunca vas a tener un Mega Blazikenita. <ríe> <ríe> locos! De locos, te quedas sin y Blaziken y Qué perro, qué perro. No. De Ay, está hecho así de verdad. Sí, lo he mirado en los documentos y, lo, y me parece no solo creer. existe la Blazikenita que además la lisiquenita a priori no está en este juego, como es lógico. La lisiquenita está y no la vas a poder tener, a menos que nos regales un mega Mewtwo X e Y a cada uno y bueno, lo <risa> no, negociamos una de las cosas más importantes del episodio es lo que estoy haciendo ahora mismo Que se llama evolucionar a mi pansear en Simisear Así que de tenemos locos. algo muy potente no, por para Por cierto, este gimnasio, nos pusimos ¿eh? caramelos ronar tengo... cada uno en su mochila Para, para el tema de levelear de Yo tengo a un Simisear Súper potente, listo para destrozar Almas, literalmente de Con calcinación, vamos Van a comer suelo, chaval Tengo un Psyduck, no sé, creo que Psyduck acá es agua psíquico Fantástico, he abierto, he abierto con Simisear Creo Sí, sí, yo abrí con el chimchar, me, me quería y moler. Los tres igual, eh. Lamentable. No me lo poner eh. Ah, no, he abierto con Vanelvy. Vale, he abierto con Vanelvy. No es psíquico, repito. No Shut es psíquico. Up, le pegue neutro. Le pegue con el bicho y... ¿Cómo trolía? ¿Cómo trollía este chico? La de locos. De vale, locos. le acabo de quitar la mitad de la vida de un golpe con Vanelvy. <risa> me encanta ah. Vanelvy, tío. Es una cosa... Este chaval Barroto. roto. ¿No? A Dios, casa. ¿cómo pega el puto Saidak? Perfecto, primer punto que por censurar cierto, por para cierto, hoy es día de gimnasio Hoy es día de gimnasio, que no lo hemos dicho al principio Hoy iremos a por esa primera medalla y a, morir, es, a morir, a morir, a morir Si lo pasamos, si lo pasamos Sin perder Básicamente <risa> Habrá premio Para el que lo pase, ¿no? Para eh, Una ruletita ahí no, no. fresquísima de Tenemos que pasarlo todos para que haya premio Ah, sí tenemos que o sea, pasarlo todos para tener pruebas. Acá se juega en conjunto. Acá si pierde uno, para no verdad. todo. <risa> Efectivamente. O sea, pierde uno y lo se arriba Cuando queráis, primer Pokémon de ruta. Yo también, yo ya estoy. Primer Pokémon de ruta. Vamos para allá. Espera, espera, espera, Hikes, espera que falta, ah. falta Echo. Ah, Por mira. ir rápido, eh, me, me he acelerado, tío. De Hostia, vaya puta mierda, loco. Que eh, basura sí, de Pokémon. Sé sí, sí, cómo el Lotad muy rico. Full Ludicolo, eh. También te digo que full Ludicolo en un futuro. Uf. No me lo recuerdas. No, no. broma, eh. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Eddie con los ludicolos es magia, tío. Sí, me. Te acertó como 8 dinobombas seguidas y te mató a todo el equipo. Sí. Este Cotoni está ciego. Ha fallado 3 polvos veneno. Del loco la Cuarto que falla seguido, increíble. Oye, ¿a ti que te ha salido, eh Eddie? ¿A ti qué te ha salido? Todavía no me metí. Estoy esperando algo como toda una persona legal. Ah, no, vale. ¿Qué sigue? Pensaba que ya estaba capturando. Ya no, está, no, no. ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vamos. Bueno, go. Go. pues lo tal se va a llamar Bolt Que loco. Vale, Primero, pero para ruta, que es uno. Os, os espero para el segundo Pokémon, vale. ¡Oh! Vamos. Ah. No es malo. Bueno, Monkey y Farfetch. Ay, Farfetch. Eso no lo capturas. Va a estar jodido farfetch'd. que lo captures, ¿eh, bro. Va a estar difícil capturarlo, eh. Hombre. Eh, sí no. Malas vibras no, afuera, malas vibra afuera. Mala mala eh, no, lo digo por te... si empieza a hacer corte furia, si te empieza a hacer corte furia, ¿sabes? Me acaba de meter y un crítico. Lo... Sí, por eso te digo que si te empieza a hacer corte furia críticos con el palo, igual te sube a todo el equipo, entonces cuidado. cuidado. Eh, ten cuidado, ten cuidado, Oye, ten cuidado. Ten pierde, cuidado, te... pierde. Os espero para el segundo, de ir, para, para el segundo poke de ruta. Ya que te voy a empezado antes, os espero ahora. Controlado, todo controlado, todo controlado. Voy a tirar el directamente, paso, paso de pegarme. Creo que no lo voy a poder capturar el Farfetch. Me está dando miedo. Con el corte furia, Vamos, el critico. No. Ay, menos uno, mal no pude escapar. Menos. Dos, ¡Tres! tres, Praca praca praca. capturado bien. Tuve, no entiendo cómo capturas a, todos a full de vida, cabrón. A mí no entra ni uno. Increíble, increíble. No entra ni uno a full de vida. Increíble. Increíble. No a full uno, de vida. ¿Aquí capturaste eco? Un manky ¿En serio? Eh, ¿en ¿en tiene serio? golpe. ¿Oedi tiene golpe aéreo a este nivel, eh. ¿En serio? En plan, como dato te <ríe> Está flipando. Digo, parece eh, te bueno, te a... comértelo. El, farf, el farfetch me gustaría que se caiga. ¡Oh! Es tipo lucha, ¿verdad? ¡Es pasó? lucha! ¿Es lucha? lucha. ¿Qué hace? ¡Es lucha! Le acabo de tirar Torrando y fue súper eficaz. ¡Ay, un mini haul lucha. Pues, lucha. Eh. Lucha. Lucha. Lucha. lucha! Mini Haul lucha, <risa> <Mini -how> lucha. <risa> lucha. Mini Haul lucha mini haul, mini haulucha. lucha. Mini haul lucha. Qué rico Cuidado que no le OIP no, mi hijo. Escucha, eh, también te digo Cuidado que no te des Eh, ni no si. me tires. mala vibra afuera, mala vibra afuera diría a mi amigo Ibai Que me dijo de hacer un loque juntos y le dije no, no, no, Ibai, no, no me molestes <risa> No, estoy en un de trilogue, triloque demasiado épico para ser verdad Ah, perfecto, lo acabo de envenenar la primera cuando justamente no quería envenenarlo de <risa> Fantástico Si no se captura ahora, bueno <risa> Nah, Oedi es el típico que tira la pokeball y siempre en la última intento lo consigue Se tira todo el rato llorando y a la última lo consigue pero tira es ya la Pokémon, de... coño, pero no no es Usa Gloria Balls. No tienes. Es lo mismo. La Gloria Balls es, es la poronga. A ver, chicos. Es, es lo mismo. Eh, ¿Se eh, murió? Eh, co, lo digo así para que lo sepas. La si última. Ve a, una, ve a la casa la que última. hay justo encima del centro Pokémon que te dan una Super Bowl, un tío. La última. Si todo el mundo deja un like, se captura. <risa> Super no me ha dado ni una vuelta, Jaulut. No me no ha dado ni una vuelta el Farfest. Bueno. <risa> Gracias, Farfetch, por tu participación, por tu momento de fama <risa> De locos, huevos, de locos, hostia, de locos Ahora es cuando huevos. nos sale nosotros en las. él, no... él lo mata Y usted a lo capturan en la primera Te capturamos a la primera No estaría mal, literal Bueno, cuando queráis, eh Segundo encuentro Riolu, segundo la ruta. Riolu, a te estoy, te -p -p -p -p llamo Riolu Pam Vamos ¡Farfetch! Y... ¡Farfetch! No, ¡Farfetch! Segundo intento, Eddie. Fuck it, man no, Come on, Jer. You gotta be kidding me. ¡Super Bowl! Vamos, Super Bowl. A por Farfest. A por Farfest. Vamos. Uno. Dos. Ni una vuelta. Ni una vuelta. Maravilloso. Nah, espectacular. ¿Quién es fan de las Gloria Balls? Tengo 43 Gloria Ball. ¡Crítico! Me metió a Quachet crítico. Demente, ¿no? ¿Aquajet tiene? ¿Cómo que a no no no estoy con el Bonsly que estoy con el Bonsly cómo que Aquajet cuidado eh te acabo de avisar crónica de una muerte anunciada de ese Bonsly tiene un ratio de menos dos no Aquajet ataque arena malicioso y corte furia el mío no tiene ataque volador no sé si es bueno o malo la verdad tú yo te juro que esto no entra o sea no ha dado una vuelta en que no entra cómo que no entra vamos a vamos vamos vamos una vuelta uno Bien, se movió uno, se movió uno, bueno, bueno. Sí, bueno, ingre, bueno. De es mejor loco, que nada. de locos De, loco. de loco. Mejor que nada es. No, entonces a mi chimchar le hace todo poco eficaz. De locos. Vamos, chimchar. Vamos, sí, chimchar. Con, pero, ¿cómo que Akwajet le hace poco eficaz a chimchar? Es un normal. Oh, oh shit, es verdad. <risa> no, no, no, no, no, no, no, no. Es increíble. Menos mal, menos mal. Farfetch más, capturado, Farfetch capturado. No me salió? puedo creer. ¿Qué no había dado no ni una vuelta y de repente. para la saca. ¿Eh? No, ¿qué asco, ¿Por qué Así cosas las... que has comida. No? Así hacemos las cosas aquí, chicos. Así, se hace. Así vamos. Así hacemos las Uy, cosas. Sí. ¿por qué usted se movió una vez? Le tiré 20 Pokéballs al chasis. A mí también solo se me había movido una vez hasta y de repente se ha capturado. O sea, ha sido literalmente súper random. ¿Y con cuánto día lo capturaste? Con un PS. <ríe> literalmente, un PS. <ríe> <ríe> me quiero mover. El team de Havix tiene falso tortazo. Uno. Tenemos, no, chicos, oja. tenemos, tenemos ¿Tres? Un Farfetch'd ¡No! ¡Oh, se movido, oh, tres <risa> Va a empezar es con un corte de furia Va a empezar con un corte de furia y Farfetch Vamos a tener un problemita Ay, Farfetch querido Por favor, mini lucha mini lucha para el equipo, por favor El mío se va a llamar chai, te llevas el mote de este Fantástico Farfetch que puede Maricioso. ser muy clave En el gym, eh Ojo con Farfetch'd Yo Farfetch. muy contra un... Contra un trainer, Malo en ataque físico, malo en ataque físico Que asco, que asco me está dando Javix Que capturó un Farfetch'd a la primera yo a este le tiré 15 pokeballs ¿Cómo que a la primera? Si le tiró 15 pokeballs Pero a la primera, entre comillas Es que según teoría este menos pokeballs que yo El mío ni se mueve, no, no, te lo juro Que yo intenté capturar a dos, este es el segundo Bueno, luego le le veo para cuando vayamos a estar al gym Además, ¿ustedes pudieron capturar un Pokémon Yo ni siquiera Ah, no has capturado ningún Pokémon. <ríe> que, aún es verdad. No, si antes era Farfetchita. Es verdad, tío. Yo me jodería. Sí, capturado la puta madre de mí. Vamos. A ver, coño. Eh, Por fin. Eko, ¿te imaginas que viene sin el palo? <ríe> a ver. No, no, no, no. O sea. no. No me dio ningún crítico, así que probablemente no venga con el palo. Viene con la farfechita <ríe> Viene una <mi ríe> Farfetchita, sí. Dice una farfechita dice. Ay, ah, Lucha volador. Que... Qué rico. Qué Fuck. Bueno, empecé un combate sin darme cuenta. Mira, ¿queréis que os diga más o menos cuál va a ser mi equipo para.? ¿Hacemos recuento de cuál va a ser el equipo para el gym? Okay. Sí, ya me lo sé, hermano. Estoy curtido. El mío va a ser el mismo, pero con Farfetch en vez de Six aún. Sencillamente. Yo voy a dejar al Starter en la caja porque es un Turpig, <risa> <risa> básicamente. Y voy a meter al Farfetch. ¡Oh! Tiene afortunado y no tiene el palo, qué hijo de tu mamá. No, bueno, tiene afortunado, loco. <risa> o sea, mal en ataque especial, bueno en defensa. Lo cual no está mal. Joder. Eso está bien, pero sin palo. Sin palo, sin palo. Muchísimo, Eddie. Bro, yo igual que tú, o Eddie, igual que tú, pero. Pero con el palo en vez. Y, o sea, malo en ataque en vez de ataque especial. Y con el palo, pero sin afortunado. ¿Desde cuándo Starly aprende persecución, tío? Tengo un desde problemón siempre. ahora. Tío, desde siempre, ¿eh? A ver, tengo un chimchar con puño de Me fuego en el nivel 10, así que. No, hagas persecución. Vale. Uf, Uf. ¡No! ¿susup? ¡Ha hecho persecución! ¡Confúndete! no ¿Le ha matado a un Pokémon? ¿Le ha matado a un Pokémon? Le ha matado un Pokémon Le ha matado un Pokémon Le ha un Pokémon ¡No! ¡Le mato matado a un Mujum! ¡La primera kill! ¡Sí! ¡Hostia! Deja de pegarle al el microhawks El ki va sobrado. El ki va sobrado. El, el, el mejor de todos No sé qué tal ¡La tío, primera kill! persecución, tío Bueno, yo contra ese Starly No me voy a enfrentar ¡No! Me faltan por 100 Poké porque... Nah De locos Peleo, gano y... Bueno, bueno No sé, si no he curado y, y me lo compro No, no, no, no, no, no. No, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Recurrente, ¿Tienes? dos, tres, tres golpes. Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, no, no, cinco, no, cinco, no, cinco, no. ¡Cinco, no! ¿Ha muerto alguien? No me lo puto, no, creo, casi, tío. Casi, casi, casi. Es que no lo mato, creo, eh. A ver, eso podría haber otro, entrado otro, un crédito, eh. Júdatela, júdatela, ataque ronda, ronda, Arroba, arroba, ataque mis ronda. huevos. <ríe> <ríe> voy con Mortal, voy con Mortal. <ríe> eh, o yo sabemos que es importante que le vaya mal. Es muy importante. Tú, tú, es que voy peor, pe es que empecé bien Autodestrucción, venga, hombre No, no, Petlil Uff, no hay no, que cambiado A ver, un... Chávez. Javi, porque se llama Javix Porque se llama Javix Golpe crítico, eh, me ha hecho golpe crítico el perro Si no se llega a llamar Javix, moría Pero se llamaba Javix, así que Claro, es, es todopoderoso ¡Hola, Olita! Oye, lo de ir con los patines, ¿me puedes tocar un poco con los huevos? De eh, no voy a leer nada, mucho texto, mucho texto Sí, no, no voy a leer los patines, nah, no voy los patines No, no está diciendo… Ah, oye, los, se se Me saca un zigzagoon ¿Se, ¿Se puede usar los patines? Creo que no, zigzagoon. ¿no? Sí, creo, sí, creo, sí Sí, sí. puedes configurarlo sí, sí. Sí. Si, si tienes, si juegas con mando, yo creo que sí, seguro ¡Comando! F en el chat ah, Amigo, zigzagoon Zigzagoon Bueno, bueno, bueno, bueno Tranquilito aún que ahora tiene velocidad extrema, tambor y se pone loco Sí, <risa> la verdad es que está, está muy loco, está muy loco Y desarme hasta luego Sigzaun, ¿sí? venga bueno, nada, tío, crítico. es que como pega ese, ese farfetch tío, qué asco me dais me, y full yo de crítico en absorber Bro, o sea, que el mío es malo en ataque, o sea, tampoco <ríe> Tampoco a muy no, bueno, sí, no olvídate Torchic, pero a ver, metiendo full sí, crítico malo, ver, un ataque, malo en ataque, malo el, en ataque el Bunelby Y los dos pegando como locos, ¿sabes? Sí, sí, claro, sí, claro. sí, sí, sí Imagínate que fueran buenos, pues eso ya sería como eh, de festival. Tiene un Torchic, probablemente con impulso Bro, bro, mira, mira esto, mira, mira. Calcinación de simisear, venga, ven y pida Ah, pensaba que era una broma, tío. Y lo estoy viendo en tu pantalla, lol. No, no, literal. Va muy volando Javix. Me estaría preocupando. Oh, quachet. Gruñido. No me importa ese impulso. Tengo quachet, Torchic Te lo explico. Ah, tiene impulso, de verdad. No pensé que... Menos bien. mal que he metido al Psyduck, tío. Menos mal que tengo quachet. Me Yo me da si da Syrac, agua, la es, eh? es que no, no me he fiado, Es que tengo. En la caja tengo dos plantas, literalmente. Eso es lo que tengo en la caja. Confío en ti, Syrac. Pistola ay. de agua. ay a gusto, hay a gusto. te lo comes, te lo zampas! ¡Qué rico, tío! No te... Me hace gruñido. Me hace gruñido, Torchik. Antiaéreo, a ver cuánto Lamentable. lo Lamentable. De loco. Bien, bon, nah, va muy volando, va muy volando, Hikes. Me, Bien, me, me, me, me, genera, me genera odio. Golpe aéreo a gustos sí. Tú piensas, Eddie, eh, tú piensas que tú y yo en cualquier momento nos rastreamos y Eko nos pasa por la derecha O sea, esto es sincero. Oye, es eh, no, no, no, no, que, que no voy nada bien, ya, no, ya, me estáis, ya me estáis empezando a enfadar, ¿eh? <risa> Echo va perdiendo la serie, poco se habla Ven y pido. Sí, sí Poñito fuego Pero es el único que juega VGC BGC aquí sí, sí, sí, sí, sí Acá el jugador de combate dobles, tío Va perdiendo No, por favor, soy malísimo en combate dobles A ver, los patines, ¿esto cómo se usa? Puño en fuego, Ven y pido, tiene que morir, ¿no? Mole, un puño en fuego. De no loco, muerto. Energía, una. Tío. De locos. Voy a Esta hacer la... unos críticos que va a flipar. Espera un momento, creo que, tengo, creo que lo tengo configurado. Va. Y hace rizo defensa, parece que lo he pensado tú. Pero tengo que uh, uh. los patines, mira, voy patinando por la vida tú. Ojo, puedes desenrollar. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Rizo de defensa eh. y desenrollar. Uy, ah, crítico, bueno, es que bien. Desenrollar, no, hombre, no. No. ¿Quién puede tener. No, ¿dónde te sentás, tico? No no, no, no, no, espérate, que estoy haciendo ataque rápido. Soy más rápido siempre y tengo el foco de energía metido. Lo tengo que matar. Otro más. Oh. Otro más y lo mato. Lo tienes. No me mato. Crítico. Crítico. Crítico. No, Crítico. No, no, no, no, no. Crítico. Uy, Uy al palo. Al palo Juan Dios. Fran. Al palo Juan Fran, chicos. Tres <ríe> ay, ay, ay. Pues, críticos eh, De milagro, ¿eh? Porque he metido sí, sí, el foco sí. en energía sin saber qué esa sabe era su estrategia. Le queda el torchic, ¿eh? Le queda el torchic. Cuidado. No, no le maté, le maté. Ah, Te ha salido antes a ti, es que a mí me sale el último. ¿por ah, mero los patines, ¿qué hago con los patines? ¿Cómo me lo saco? Espera, ja Javix ya de gimnasio. Nosotros curando Javix ya En, en la el lío. Increíble, increíble. ¿Cuántas medias tienes ya, Javix? Sí, sí, sí, Javix ya ah, pues estoy, estoy ahora mismo contra el último. La verdad es que su avaluge está un poco difícil, pero bueno, yo creo que me lo paso. <risa> pero bueno, sí, Buah, tenés un, vas a meter crítico, así que. <risa> <risa> Farfetch, sigo con Farfetch ahí, en plan. Na. Otro día más la en la, la oficina. <risa> Tirando full cajarro eh, no me deja pasar ¿Cómo chicos, una ¿cómo pregunta paso? una pregunta rápida, chicos, ¿nos saltamos Vamos. a los súbditos o no? De locos, hablamos ya o qué de Let's locos, espera, espera, espera. Todo el mundo que está viendo esto previo al gimnasio tienen que dejar un like si tienen. Suscribirse a los tres canales que tienen abajo el link en la descripción. Denle mucho apoyo, mucho amor a la serie, porque sinceramente hay un trabajo detrás increíble. Ahora sí, brutal. Vale, haced una Vamos predicción. Haced una predicción. ¿Qué Pokémon eh... va a haber? ¿Con qué Pokémon va a venir con qué pokémon va a venir se me mueren tres a mí. ¿Con qué va a abrir, digo? En. No tengo. ¿Tendrá de... un Maskerin? No sé, un. Hostia, me duele mucho. ¿sí? Cricketune, así, por empezar. Ah, yo digo, ah, digo Maskerin. no, plogito, No, a... kit, mascarin, eh, no un, a... un Ledian. Un Ledian. Un Ledian con pantalla de luz. Ya verás. Oh, ya verás. Yo, para mí, entrar en, con alguien con sticky. alguien que ponga el sticky world. Yo digo, yo creo que puede con ser. Un puede ser, oh, así, oh, Un mini Galvántula. Puede ser. Ah, Abre con surskit, Ahí está bien. Ah, oye, pues he acertado. Soy buenísimo, soy buenísimo. acertado. Ah, Somnífero, sé más rápido, sé más rápido, sí, sé más pues rápido, hablando, ¿no? Apuesto yo estoy hablando de la pena. web No, de la, la, no la, la sticky No me la contes. Ha puesto sticky, chicos. Vaya, no me la contes. Le, Le voy saco. a tirar de nadadoras. Tornado, a, a ver contra el saco. Red Viscosa, Nooo, Jeez ah, man. Sourskate, La sticky, chicos, la sticky. ¿Cuántos pokés tiene? ¿Cuántos pokés tiene? Seis. No me he Seis. <risas> Estamos jodidos. Seis eh, Pokémon. Rayo Uruja. Bueno, vamos? mañana mañana vale. Pokémon Esmeralda Nuzloc, ¿no? chicos. Que tengo que ya el primero sin. Chavales, ni chavales, ni chavales, que no me ha metido la sticky. Que no me ha metido la sticky. Ataca rápido, ataca rápido. Oh, se ha curado. Se ha, ha, curado. Se ha curado. No, me la va a meter ahora. ahora me me, me, me ha me metido la Me tiki, ha dicho que me, me va a titular. La... No me he enterado. No, no, no. Me ha metido Me ha rápido. Ya está. Me metió ah, sticky y yo. danza lluvia. O sea, chicos, mi chicos. mi está muerto prácticamente. Chicos, no tengo sticky. No tengo sticky. ¡No! Nah. Veneno X. ¡No! ¡Muerto Petlin! Oh, me metió un rayo ¿Quién tiene veneno X? El Joltic. El Joltic Jolti Jolti Jolti, veneno tío. X. El Joltik veneno X por 4 al, al este, tío. Vale, yo entro contra. Yo contra Joltik con este bicho. Lo va a curar. Chirrido Joltik. Uy, chirrido Joltik. Qué aguanta un rayo burbuja, rifo, rifo, rifo, rifo, rifo, rifo, rifo. Vamos. Rifo. Ah, no lo mato. Vamos rifo, no lo mato. Vamos ¿tú? rifo. Diario. Nah, hais, otra vez. va volando, hais va volando, volandísimo. Ah. Va con valla de fuego, el Joltik. Vale, pues Joltik fuera. Me lo cargo con la, de de Eh, de... la la, de la, la lluvia no es infinita, ¿no? Por favor, dígame que no. Duibol. No, no. Rayo burbuja. Rifo, rifo, rifo, rifo, rifo. No. Bueno. Me saco 25 PS de mente, cálmate un poco. Surgit mordo. Tiene un Dweeble y me preocupa una locura, Dweeble. Que si 5 PS, tú. Espectacular. Dweeble. Oh, no. ¿Qué ha hecho? Rompecoraza. Ah, no, no, no. El refugio, el refugio, el refugio. Qué susto. Oh, qué susto, loco. Qué susto, vale. Te mato, te mato, te puto mato. He hecho, me voy a la mierda, tú. Apago ¿Antiario? la ROM. Apago Antia la ROM. Pistola, antiaéreo, agua. antiaéreo, gema roca. Aguanta. Gema roca. ¿Cómo tiene a Gema Roca? ¿En serio ha he hecho Gema Roca? ¿Cómo? Vale, si sí, me ha hecho Gema Roca No, no, ha hecho Gema Roca anti Lo he aguantado con más de la mitad de la vida Mi, mi me ¡Metele hecho... un crítico, metele un crítico, metele un crítico! Espérate, espérate, espérate. Nah. Oye, espera, que te termino de contar el chiste Me ha he hecho, he hecho con la Gema Roca anti Lo he aguantado con más de la mitad de la vida nah, Le he hecho anti le he hecho nah, anti crítico Y me he cargado al Duibon <risas> Nah, que me ha hikes, te lo juro. Lo de Gema Roca era verdad. El sí, mío sí no tenía Gema perdón. Roca. Se fue, la mío, subias, se, se fue he, subias, he, he confiado en eso y he pensado que no me mataba de un chujit que yo y, y he seguido para adelante, tío. Ah, pues el mío te, te prometo que lo tenía, te lo juro. O sea, ¡Muerto Soltic! Bien, lo Bien Bien, bien a gusto. Bien Augusto. Bien Augusto. Tú, eh. Vale, yo creo que voy demasiado roto con Simisear, eh. O sea, literalmente No, no, nah, nah, con... yo, yo voy fatal, eh. Esto es un canteo de ya, emisar, Igual pierdo, eh. La revesta Cuidado con, cuidado con el DASTOX. Trampa Installer, rocas, ¿eh? venga, trampa rocas. No puedo sacar a Torchic, muy bien, grande. Chavales, cuidado con el DASTOX Staller. Polvo, veneno, protección. No, hombre, no. Sí. ¡No, hombre, no, tío! Vale, fuera DASTOX. Bien, bien, sin Tengo una roca esta enfrente que probablemente tenga entusiasmo. ¿Y qué me saca ahora? He perdido tres Pokémon ya. ¡Ojo! ¡Mantequilla gratis! ¡Cabizazo, Zen! No, no, no, no, no, no, no, no. Cinco peces. Increíble. Ay, toma, la puta madre Ay. No, no, no, perdí, perdí Vamos, cachai No, no, no, no Butterfree aéreo. ¿Soy más rápido? Cabezazos no. Paralizador Ay, paralizador Paralizador qué, qué basura, tío qué pereza De me está locos, mal. cabezazos Aero. en no Cabezazos en me hace super eficaz Aero. a todo el equipo ¿Cómo va a tener cabezazos en un larvista? No, Tornado, Lo no aguantas en. bien Uf. Eh, Oedi, gracias a que mi cachai nos lucha Crítico Fuera, Butterfree, vamos Vamos me metió, crítico. Eh, eh Oedi, gracias a que mi, a que mi, ¿cachai? No es lucha. No le es super eficaz el tornado del Butterfree. Espérate que me están vacilando. Que el mío no tiene un arbesta. No. ¿Cómo? No. No. Mátalo. Métele un crítico. Métele un crítico. Métele un crítico. Ay, menos mal. Menos mal. Crítico. Menos mal, Farfetch! Tenía una valla para resistir los ataques voladores en la Le metí crítico y lo maté. Me mataron a uno. Me mataron a al, al 16. Vivillion. Oh, Antiario. Estoicismo, no me importa ¿Cómo que el 16? Sí Madre mía lo que pega, tío Mátalo, por favor, Diego Tienes potencia, mátalo Mátalo No le quita mitad de vida Espérate. Tiene una valla cidra Ajá, tú jodiendo, el puto tío? Dinamax o alguna cosa así Tiene, ¿Tiene, tiene el volador el bibilión Tiene el volador el bibilión a, a mí me ha reventado de un... ¿Qué me ha hecho Cabezazo pis? zen, es verdad Es, vo, ah. es, vo, es, vo, es volador bicho, ¿no? Sí, nah, no, no, el... pierdo, pierdo, pierdo, pierdo Lo pierdo. que pega y ese cabezazo zen Lo que pega es increíble lo que pega Vamos, no, nah, pierdo, eh, pierdo Vamos, no, ¿Te, sí, ¿no? ¿Te imaginas que tuviera Quiverdance? Ah. ¿Te imaginas que tuviera Quiverdance? Tiene estoicismo Que me está destrozando con estoicismo, tío Y es poco eficaz Yo no, no pierdo, lo entiendo eh. Te ha ¿Y qué pasa si pierdo? ¿Cuál es la conclusión? Pues que F um, No lo no sé Lo vemos ahora en cuanto Para emoción, vale, poción <risas> A quinta Uf. Poción, no hace falta super poción, poción, a, a ver. Rifo, rifo, no. tenés muchas veces especial. Oh, no Riffo, Rifo no te puedo pegar super especial. Era imposible. imposible Electrotila tiene el Billion. Los rímpido. ataques no son normales. No, no, Vamos, Bonsley, por Dios, dependo de ti. Antiario, vamos. Yo sabía que iba a perder, sabía que iba a perder. Era imposible no ganar, ganar con este equipo, tío. Antiario, vamos, vamos. Vamos, vamos. He ganado el gimnasio. Se lo pasa, Hyks. Si corra, yo Una base. Si me mata, Tomás. Si me mata, Tomás. A mi Monferno. Líder violeta, sí, pues a tu casa. Bien, no. bien, contra. Solo queda ese enfrentamiento. A mí me quedan tres. Puño fuego. Aguanta el chico rayo. aguántalo Tomás, aguántalo, aguántalo, Tomás. Aguántalo, aguántalo, sí, aguántalo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. No te confundas, puño fuego. Me dieron un crítico, malo, no sé, mátalo, por favor. Ahí lo aguanto. Ay, aguant, que aguant, aguanta, lo ha aguantado. ¿Qué tiene? ¿Tiene restos? El... Ah, no tiene la valla Tiene la valla, sí, el mío también la tenía, el mío también la la tenía. Vamos, a Edi. Vamos a Eddy Vamos a Eddy Pero que está el 17 el vivillón. Habéis dicho está... mal los niveles tú, ¿tú? ¿Hemos Pero si lo dijiste tú, si fuiste tú el que dijo el nivel, eco. No, no fuego, fue o Eddy Fui Eddie. yo, pero porque no, no conocía, no me quería spoilear todos los Pokémon Me vi 3 y dije, bueno, está el 15 Está el 17 ah, eh, no no me me ligado, el, el mío estaba el 16, tú Que yo estoy jugando eh, a Wilting y rega. No, no, de el mío está el 17 De locos me saca dos niveles A ver si con suerte no más hace corrallo. O con suerte lo aguanto, no lo voy a contar, sí corraso. Por favor, Vidril Ay. es muy clave que lo aguantes, es muy clave que lo aguantes para. Bien, sí, aguanto, bien, aguanto, bien aguanto, bien. Aguanto, bien. Lo aguanto, lo aguanto. Cura a Monferno, cura a Monferno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Curas a Monferno, a monferno a dejas, a dejas morir a vidril Sí, es que no. No hacer nada esto. estoy, estoy jugando con el, con el IQ de Stephen Hawking. Está hecho, está hecho, está hecho. Hostia, pues cero, ¿no? Porque está muerto. Uy. Bueno, bueno. Bueno, demonetizado. Depende de cómo lo ves. Vale, perdón, perdón, eh, perdón, perdón, perdón, perdón Vale, es que la red viscosa, tío os Tiene que haber puteado todo el combate puño fuego. A, mí es que, a mí es que el suscript ha decidido Oye. hacerme ataque rápido Por ninguna razón, o sea No te confundas, puño fuego ¿Puño fuego? ¿Vamos? ¿Vamos? vamos. Bien, bien, bien vamos, monferno Vamos, monferno, confío en vos va, revecemos, David, revecemos va, en todo, no sé Es que da, da, le da, da, da. De todavía, ¿eh? de queda un Dweavell todavía ¿Le queda Dweavell? Nah, esto es un problemón, eh Tiene... Tiene tijera X, tiene tiene nah, nah, Tengo que ir con sí, sí, Tiene sí. antiaéreo, tiene antiaéreo. El mío tiene antiaéreo. Tiene antiaéreo, pero soy lucha, soy lucha, soy lucha, me pega neutro. Tengo que curar y ver cuánto me quita. A mí me ha quitado literalmente a menos 2 de defensa, 5 pesos a Bonsley. O sea que tampoco te creas que he pegado mucho, eh. A todo esto yo no compré poción en la ciudad esta, eh. Pero Bonsley. Yo sí. En el capítulo anterior. ¿No la compraste? No, F no compré, no, yo no compré. Augusto no, no se pone con toda la vida. Golpe aéreo tiene. DA, ¡Ah, amigo. Vale. No, es imposible, es imposible. Me pilla súper eficaz. Lo tienes muy jodido. Aquayet no hay de coña. No lo matas. Eh. Nada, no lo mata. además tiene robustez. Cura Monferno ¿Tú? si tienes más pociones. Es que nah, si no pero, no pero Monferno va a estar más lento por, por la red viscosa. Que un duibol, que nah. es literalmente una. Sí. Roca. sí, sí, sí, es más, sí, sí, lento, sí. Es más lento. Con lento viscosa sí full speed. Claro, claro. Estos son vale, ¿y qué te queda? Nada, ¿Qué para te para queda, para ¿Qué, ¿Qué son los tres? Perdí, perdí, perdí. ¿Pero qué te queda? ¿Qué te queda? O sea, es que los están muy pequeños. Monferno y Dostox. Y Dostox, vale. Es eh, ah, Yo creo que si la única posibilidad que tienes de matarlo es con Monferno, Literalmente. No soy Porque... más rápido. Y un no lo mata, que no lo mata. No, no, no ya está. O sea, con golpe aéreo me... es más rápido que los tres. Que Tomás y que. Nada, nada, para ahí, para ahí, para ahí. Además de que hago Tomás. Nada, nada, para ahí, para ahí, para ahí. Para ahí. Golpe aéreo, un sí. crítico rezando es que. Nada. <risa> <risa> <risa> A tomar por culo. Ah, es que claro. ni lo toca, chaval. Es pero... que ni lo toca. Nah, tío. Es que en comparación a vuestro equipo, el mío es una puta bestia. Es que no... No, no, no, nah, no tiene nada que ver, vamos. No hay color. Es que pero... además te ha salido todo como en plan para contar el tipo bicho, ¿sabes? Que sí, nosotros, sí, sí, sí. yo solo tengo el Tanto starter rocas. y a partir de ahí todo se ha ido, se ha ido a, a tomar por culo. Pero es es que roca, la... ¿Sabes cuál tío? es la...? Única, ¿Qué malo? ¿sabes? ¿Qué malo? Nah. ¿Sabes qué es lo que nos ha hecho ir tan difícil? Que a vosotros... Eh, tan diferentes. Es que a vosotros se han metido el sticky web. Nada más a empezar y a mí no me lo han puesto. Literalmente ha claro. hecho ataque rápido no, Claro, claro. Bueno. Eso es clave. El El de la cara sword, cara de la... Nah, me metí trampa rocas, Dustox muere. Nah, de locos. Bueno. Nah, no, no vi ese último Pokémon. <coughs> de locos rip. Rip, rip. Rip. Nah. No, nah, no puedo. Madre estar. mía, de mi vida, tío. Dos PS Vaya. con. El número de vidas va a explotar dentro de un tiempo, eh. Sí, sí, sí, sí. Tornado. Antiaéreo, de locos. El número de muertes va a ser un espectáculo Yo sigo con cero, tío Una, una, que ha muerto Pidoff, cierto Ha muerto Pidoff, pero bueno De locos la compa. Qué asco, qué asco, la suerte de Havix Me había olvidado la suerte de Havix Sí, sí, no, ahora es el odiado de la serie no. O sea, no, tienes no, que... No, no. Y vosotros, no, los ponemos, los ponemos al 14, al 14, toma Al 17 y al 15 O sea, al 16, toma, disfruta Además, Havix no solo no le metieron la sticky web Ni la lluvia, ni nada, sino que estaba el 16 el menos el 17, el máximo Nada de no, un nivel de, esto. de locos, de locos. RIP, RIP. Entonces, qué hacemos? Y... Pues a ver, solo me lo he pasado yo. Vale, chicos. No pasa nada, me genero un Deoxys y a tomar por. ¿Te imaginas? De locos, un Rayquaza, de locos. <risa> Dije Rayquaza, vale, chicos, venga, espero que se ha la serie. Resumen, después de 10 horas, <risa> eh, ofrecemos a Javix una Master Bola y cambiar una habilidad, bueno, una habilidad, una naturaleza, perdón, de uno de sus Pokémon. ¿Mm? Y eh, nosotros a cambio revivimos a 5 Pokés. O cuatro. Estoy siendo concesivo, eh. Estoy siendo concesivo. Así que venga, vale. ¿Sí? Sí. ¿Hay trato? Hay trato, hay trato. Voy a echar de menos a Syncs. Va, va a haber un momento en el que voy a decir, joder, y si tuviese tenido un puto Luxray. Entonces, revivimos cinco, ¿no? Sí, sí, sí Me sirve, okay. me sirve me sirvo, pues entonces... Vale, chavales Pues hasta aquí el episodiazo de hoy eh, Hemos palmado tanto Eddie como yo La verdad es que ha sido lamentable Pero claro, es que okay. era de verdad imposible Ha sido A un ver. fail Hay que decir que ha sido un fail Lo de no saber los niveles del líder de gimnasio Porque nuestro equipo era muy, muy al límite Pero bueno, lo que hay Yo, yo he de decir que He de reconocer que tenía un okay. equipo Perfecto para counterear el gimnasio O sea que no tenía, no tenía ningún problema Porque tenía un equipo perfecto Para poder acabar con el gimnasio o sea el Farfetch tenía literalmente 0 EVs y, y ha destrozado a un Pokémon O sea que, pff, que tú te la has sacado tú te la has sacado las cosas como sí. son y nada más chicos espero que os haya molado el episodio que dejéis un super like de compitrueno y que vayáis a los canales de mis dos vamos dos ahora soy sí, el hate de la Ed, serie Havix ahora sí el hate de la Ed. serie <risa> Literal el hate es mucho a por ¿Qué? favor todos dislike hasta que el tontito, las orden. Hasta que el tontito Ay, las orden. Tranquilo, chicos, ya me lo devolverán, ya me lo devolverán. En algún momento, y nada, me, más, me chicos, me nos sanpar. vemos en el próximo partimos? episodio en el canal de Oedi, si Oedi, no me equivoco. Oedipus 14. <risa> chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. chao.